...escolar, vive tus derechos cumpliendo tus deberes. Solo cuando el hombre reconozca que no podemos ser iguales, sino diferentes. Y en la diferencia está nuestra riqueza. Y nuestra riqueza es nuestro trabajo, que somos un país mestizo, multiétnico y pluricultural. Y que hasta cuando no nos encontremos todos manejando nuestro futuro como país, no podremos hablar de una verdadera democracia. La política no es más que el conjunto de razones para obedecer y de las razones para sublevarse. Fernando Sabater, bienvenidos. Los responsables de este acto de exposición del gobierno escolar 2014. Son los siguientes. Ana Jardín Palazo Valencia, Maestra de Pablo VI, jornada de la tarde. Berta de Lerlezo para Maestra de Pablo VI, jornada de la mañana. El Isabel Martínez Hernández, Maestra de Pablo VI, jornada de la tarde. Lorea Patricia Osorio, Maestra de Nuevo Horizonte número 2, jornada de la tarde. Los de María Jaramillo, Maestra de Pablo VI, jornada de la mañana. Y niña Margarita Álvarez Álvarez, maestra Pablo VI, por nada de la mañana. Orden del día. Himno nacional de Colombia. Segundo, himno de la institución educativa. Tercero, discurso a cargo del rector de la institución ante el Giovanni Pardo Álvarez. Cuarto, ¿qué es el gobierno escolar y quiénes lo integran? Líder del proyecto, Luz Estela Marín Jaramillo. Quinto acto de posesión y entrega de insignias, botones. Sexto, juramento de la personera escolar 2014 a cargo del rector y la estudiante Lady Giovanna Muñoz Rivera del grado 12 -1. juramento de la Contralora escolar Susana Ríos Estrepo del grado 10-1. Octavo, discurso de posesión a cargo de la personera Lady Joana Muñoz Rivera del grado 11, Sierra del grupo 81, 1 11, oqueño. Y 12, Invitación a un religión. Tan amable nos ponemos de pie para escuchar el himno Nacional de Colombia.